Este es Villa Vicencio 1. Sí. Patrimonio sí. biológico. Sí. Mirese este cocodrilo. Sí. Hombre. <risa> Bueno, ha sido una gran experiencia y oportunidad para nosotros los educadores y para todos los niños, porque gracias a, a Más Capaz se dio la oportunidad de realizar un diplomado de Cátedra Meta en la cual participamos cuatro municipios cuyo objetivo era en capacitarnos para ya crear como tal la Cátedra Meta. Niña, vamos a hablar de la fauna. Necesito que me nombren tres animales propios de nuestra región. ¿Quién digo yo ¿vale? Yo, ¿eh? la rama. Listo, reptiles. ¿Aquí hemos una la ¿Y cuánto, Inicialmente nosotros recibimos una capacitación que fue ahí en la biblioteca de San Juan de Arama. Entonces vinieron diversos docentes desde Villavicencio acá, nos, nos traían información y entre todos nosotros construíamos ese, ese nuevo conocimiento que estaba allí. Y entonces comenzamos como a ir construyendo toda esa historia de lo que fue San Juan de Arama en su, en su época desde los inicios, cómo llegaron, quiénes, quiénes sabían, cómo se fue como poblando todo. Culminamos ese diplomado de cátedra meta y de todo eso se obtuvieron estas cartillas que están aquí. Estas cartillas no solamente van, digamos, desde primaria, sino que es primaria y secundaria. Entonces eh, se enseña lo que es la cultura, lo que es la historia, gastronomía. Se muestran imágenes de, de lugares que ellos conocen, se habla de lugares que ellos conocen, entonces eso, eso como que los motiva ¡Ay, este pájaro yo lo he visto, yo he ido a este municipio, yo he comido de esto, yo he visto esto! Entonces eso como que de entrada hay una motivación para seguir conociendo. La mayoría de materiales son creados de otro departamento hasta de otro país, en cambio cuando ya es algo propio, que eso ha permitido como que nos apropiamos más de nuestro territorio y así lo conozcamos y lo queremos mucho más. Entonces creo que ha sido un material idóneo del cual podemos aprovechar y como que enganchar al estudiante a que conozca. Eso hace que esa identidad sea más fuerte y que lo motive más a hablar de la de las marallas que hay en nuestra región también participamos en una actividad que se ha hecho se hace cada año es una actividad que se llama conoce tu territorio mediante la cual se hacían actividades y se entregaban camping a los estudiantes como con el fin de que tuvieran como que un elemento para salir a conocer más nuestro territorio la parte de fauna la parte de, de fuera entonces creo que fue una gran oportunidad para mí como docente que soy de otro departamento conocer el territorio, ¿sí? poder hablar de, de propiedad de él. En este punto donde estamos ubicados nosotros se encuentran tres regiones. La región de los Llanos, la región de los Andes y los bosques de la Amazonía. ¿sí? Ellos al estar ubicados en esta zona especial eh, hacen parte de la MEN, que es el área de manejo especial de la Macarena, ¿sí? de los cuales en el centro está conformado por parques nacionales y alrededor áreas de manejo integrado para proteger los bosques y así darle un buen uso al territorio. Cuando se hablaba de Meta se hablaba de, era de, parte, de, de violencia pero hoy gracias a este tipo de, de proyectos nos hacen ver que el, el Meta es muy, mucho más que eso que hablamos de fauna, hablamos de flora hablamos de turismo que la parte de, de violencia ya terminó, estamos en otro ciclo de, de conocer el territorio y enamorarnos más de él porque esto, esto es un paraíso. Acabamos de llegar muy, muy agradecido por esta oportunidad que se, que se nos ha dado, por la dedicación, por unificar todo ese tipo de, de conocimiento de, de los docentes para crear un, una, una cátedra como Cátedra Meta, que creo que es el único departamento que tiene su, su cátedra y es algo que, que motiva, motiva demasiado porque tenemos mucho para aprender, mucho por dar a conocer. De verdad que sí que muchas gracias.